Repasemos un poco qué es lo que viste en esta clase. Durante esta clase aprendiste bastante sobre cómo es el manejo de arreglos en PHP, cómo se usa y cómo se definen las matrices, y cómo se utilizan y algunas de las funciones que existen en PHP. Durante la próxima clase vas a aprender cómo definir tus propias funciones, cómo incluir archivos, que generalmente son librerías o código que hayas hecho vos o otras personas, y cómo almacenar datos en forma persistente. Eso significa para que cuando la computadora se apague y vos vuelvas otro día, los datos todavía estén ahí. Se trata en definitiva de eh, grabar datos en archivos. Como siempre, acá están mis datos personales de contacto. No dudes en escribirme por el medio que te resulte más cómodo. para, Si necesitas que te aclare una duda, quieres hacer un comentario o lo que sea, las posibilidades están abiertas. Esos son, como te decía, mis datos. Podés también dejar comentarios en el, la misma página de esta clase. Podés enviarlos por el stack del, del curso, como prefieras. Te espero.